¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video a este canal, su canal paranormal favorito y si no, pues se va a convertir poco a poco. No se preocupen, el día de hoy les traigo un caso que se hizo muy viral en todas las redes, en todo el internet y si no lo habían escuchado, pues aquí se los voy a contar. Es un caso como muy fuerte en caso de ser 100% verídico, entonces vamos a estar viendo aquí todos los hechos, un poco de pruebas y les voy a dar todo el contexto de lo que pasó en este caso y el por qué se hizo como como tan tan sonado pero bueno un pequeño spoiler um, ellos perdieron así como lo vieron en el título perdieron un bebé a causa de una actividad paranormal muy fuerte que tuvieron entonces pues bueno, vamos a ver. Y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse. Subimos, eh, ahorita por febrero estamos subiendo de 2 a 3 videos por semana. Decidí en febrero eh, bajar un poco la intensidad para eh, tomarme como un respirito nada más. Pero en marzo ya volvemos con 3 a 4 videos a la semana. Así que ustedes aquí suscríbanse. De todos modos, si no se suscriben, choque el fantasma del... Armario, pues va a ir a sus casas y los va a obligar a suscribirse. Así que yo no digo eso, lo dice Choca, así que pues no se preocupen, pero yo que ustedes lo hacía de, de buena manera. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twi TikTok y Twitter. En todos estoy activa, entonces estoy publicando historias cortitas en um, TikTok y más videos. Así que bueno, ahí los espero. Y que les parece si comenzamos ya de una vez con este caso. Vamos ya. Ok, este es el caso viral que se hizo porque hay fragmentos de videos tanto en TikTok como en Facebook, en Instagram, les digo, se hizo viral y hay muchas noticias a raíz de esto que pasó. Esto se trata de un caso de dos influencers que son pareja, son esposos me parece. Uno de ellos es Juanca Sykes y eh, la otra influencer, su esposa, es llamada La China Nicole, ¿ok? Estos influencers, bueno, eh, estaban esperando un bebé eh, La china Nicole ya tenía como seis meses aprox de embarazo Ok, ya, ya era un, un embarazo pues avanzado De hecho hay varias imágenes en internet Donde ellos están pues, les digo, como en la espera de su bebé subiendo de que ya saben en el ecograma y cosas de estas, ¿no? O sea, y pues ya se le veía la pancita Les digo, ya, ya era un embarazo como pues ya avanzado, ¿verdad? Eh, ellos dos son de Ecuador Y bueno... En su casa tienen de estas cámaras de seguridad donde pues está grabando toda la casa, el cuarto de ellos, obviamente la sala y demás, ¿ok? Entonces tienen seguridad como que en toda su casa. Ahora, ellos por pues, los dos se, son influencers, se dedican a hacer y crear contenido, entonces pues bueno. Este video, la verdad, se compartió primero en la cuenta de La China Nicole, ahí fue donde pues de ahí se empezó a pues, compartir todo. Eh, de hecho pasó, si no mal me equivoco, el 13 de febrero, pero se hizo viral unos días después, que fue cuando ellos eh, pues lo publicaron. Y bueno, en este video podemos ver cómo ellos dos son como golpeados y pues sí, como muy, o sea, los están asustando muy fuerte, eh, pues por una fuerza invisible, o sea, una, una fuerza eh, paranormal. En este video que podemos ver se ve que ellos dos están preparando para dormir es un video de 5 minutos aproximadamente el video que yo vi es como si algunos familiares amigos suyos estuvieran como analizando y ellos están como miren aquí no sé qué no sé qué o sea ellos están como analizando el video al mismo tiempo que los están mostrando entonces este fue el video que yo vi les digo tiene tiene una duración aproximada de 5 minutos se ve que la china se estaba pues peinando así pues ya poniéndose crema en el cuerpo se ve que, que juanca está ahí pues es, ya saben entrando y saliendo del baño porque pues se estaba cambiando y demás ahora aquí hay un, un punto eh, a considerar y es que juanca recién se había hecho un nuevo tatuaje en la espalda era toda la espalda él después dice que realmente no sabía bien bien qué se estaba tatuando pero que a raíz de que se lo tatúa es que algo cambia y les empiezan a pasar este tipo de cosas poco a poco de hecho, eso es una de las cosas que dicen en el video, ¿no? Que el, el tatuaje se veía raro y es que es un tatuajote, o sea, es en toda, toda la espalda. Entonces, pues se ve que los dos ya están acostados ahí, están a punto de ver una, una serie. Y es aquí cuando empiezan a pasar eh, las cosas. Lo primero que podemos ver es que sale volando eh, la sábana o la cobija con la que estaban cobijados. Y... Eh, pues los dos se paran inmediatamente La china eh, se empieza como a desesperar se empieza a decir o sea, Bueno, no se alcanza a escuchar, ¿verdad? Pero se ve que ella le decía así como que No, no vayas, no vayas, no te vayas a, Así como a acercar al baño Porque la cobija pues salió volando directo Hacia lo que era el baño Y cuando eh, Juanca se acerca a lo que es el baño Pues vemos como lo empujan contra eh, la pared O sea, como que le dan un... Pues sí, como que sí, pues se golpea contra la pared Porque algo lo empuja Y enseguida... Quien sigue con estos golpes, pues es la china. Entonces recuerden que estaba embarazada. Entonces obviamente Juan Calver, que, que su esposa pues, también salió lanzada y fue golpeada, pues lo que hace es como cargarla para sacarla de, pues, del cuarto, de la casa. Cuando ellos se ve que salen del cuarto, la grabación queda un poco más en el, en el cuarto y se ve que se mueven más cosas, se ve que se mueve eh, la cortina, también se ve que se mueve el espejo. La siguiente grabación es cuando ellos ya están bajando, y pues ahí salen volando un par de cosas más No les quiero poner completo lo que es los 5 minutos del, del video Les voy a poner unos fragmentos para que escuchen pues, lo que también están diciendo las personas que lo están viendo Pero aquí eh, el único detalle que yo noto raro es que dicen que el tatuaje le brilla y que el tatuaje le brilla Sinceramente yo no veo que el tatuaje le brille en ningún momento Pero eh, pues bueno, ya que Juanca hace unión su tatuaje con la reciente actividad eh, ¿Qué les parece? Si sí, primero vamos a ver los fragmentos de video bien, con el sonido, y luego seguimos comentando. Adelante. Ahí sale Juanco. Mirad aquí, la parte de aquí de la espalda. Brille, sí, se ve, mira. Brilla, brilla, brilla. brilla. brilla. ¿Lo viste? brilla. brilla. No, es lo que te decía. No es lo que te decía. Que estaban viendo películas de terror. ¿verdad? No, sí, vamos vamos ver, no, no, no, vamos viendo, analizando bien la película. la mira, mirad, mira, no se ve bien. No se ve bien. ¿no? no se ve bien. Juanca. Pero mira la espalda, la espalda. La espalda eso es lo se que se abre. abre la espalda. Ahí, y a, ahí. Lo, a lo que se apaga la luz. No tiene como brillar, ¿por qué, por qué habría? Ese es mira, mira, el mira, mira. Al bebé. Mira, ojo, eso. Ya pero mira ahí como él escucha los lo latiditos de su bebé y le da un besito. No, dice, yo no, sí, no. yo sí tengo una, una gran nostalgia, te lo juro ya sí, no, he llorado no. bastante. Lo, loco, él? Mira, mira, el, mira, mira, el mira, mira cómo se ve, mira cómo sí, se ve, mira cómo se ve, mira cómo se ve, brilla, sí brilla, brilla de blanco aquí. Brilla esto, bien. brilla. Y ese ojo se queda fuera. No uh -huh. se está pasado ¿por qué no se está pasando? Pero mira, siempre viendo como por acá, sí. mira. Ahí, ahí, ahí es donde. Ay, no, Diosito. Mira me cómo le brillan, así, mira, ¿sí? Sí, te voy. ahí está. Papito Dios, por favor. Pero es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo, ni media apagan en las luces, como que. Juanca como que siente algo, no sé por la espalda. Tiene que que hacer, mira, no, esa, esa esa me creo que... ¡Mira! ¡Mira! Uy, lo, viste. ¿Lo viste? Ah. ¿Liste? viste? Mírame la piel. Mira, mira, pero Entonces sí, pues mira ahí. No, se ve otro bien. Mira, la china se comienza a separar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Pero es que eso no, eso no, cree, más, no, no, no lo es de no creer, hermano, te lo juro, eso no es de no Supo creer. Mira, allá, mira ahí, mira, vos, sea, el lo que viene es corto, Mira No lo comen, Mira! Mira, no lo empujo, pues, que iban sí, con la China, ¿cómo? mira, ahí va con la China, mira, mira, mira eso, es lo que, eso es lo que la puso mal a ella, eso es lo que ella la puso mal, hermano. Y se de burger, ¿Y esas cosas que a se ven por decir? No sé, no sé, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¿Qué ¿qué el el el ¿tú? ¿tú? mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, no, es que no, de ahí no termina todo loco, es que es, es en toda la casa, o sea, él tiene que salir rápido a esa casa, yo ya le dije, oh, es en toda la casa Y ahí está en un bar, no, está bien. Ahí, va, ahí está en bar, ya mira, que toca toca las mira, ahí es que ya, ya mira, no puede pues, si la bajo no en, en peso, pues la bajo en peso no Mira, oh, oh, mira, oh, oye, mira, son los cuadros, mira Aprende a foco y se cayó eso. Mira, mira, me lo ves loco, como me ves loco. Mira. Ahí, ahí, ahí, ya, ahí ya se ya, ya, ya cae, ahí, mira, ahí ya ya, ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira, el televisor hermano No encontraba las llaves de Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. Bueno, entonces ya como vieron esto, eh, pues Juanca la trata de, de cargar y de sacar, pero no encuentra las llaves, tardó un poco, cosas salen volándose alrededor ya que están en la parte de abajo, la televisión, cuadros, se abren eh, como la dispensa en la cocina, o sea está todo como muy intenso no nada más en su cuarto a raíz de esto eh, la china eh, pierde a su bebé y ella se encuentra en estado eh, delicado ok obviamente esto lo sabemos porque ellos mismos lo compartieron en sus propias redes sociales o sea tanto el video tanto lo que pasa tanto que se perdió el bebé tanto que ella está lastimada todo esto lo compartieron ellos es por eso que se sabe todo esto verdad no es como que algo se haya filtrado y demás Ahora, aquí Juanca eh, se tomó el tiempo de hacer una transmisión en vivo donde se ve a lo mejor que está en el hospital que está afectado y él ahí es donde, donde comenta que posible, o sea, bueno, que él hizo la unión con el tatuaje que se marcó algo como diabólico o algo así que no sabía bien, bien qué se estaba tatuando, simplemente que pues como le gustan mucho los tatuajes, pues le gustó la figura y que decidió tatuársela, eso fue todo, o sea, no fue como que, ay, voy a hacer un ritual a propósito no, no, no, sino que le gustó, se lo empezó a tatuar y es aquí cuando empieza a, a cambiar, porque pues no sabía qué, qué significaba, no investigó qué era lo que se estaba tatuando, ni a absolutamente nada. Aquí dijo que, que, pues como les dije, que empezaron a pasarle cosas extrañas y que no iba a dudar como en quitárselo, pero que le habían dicho que es como un ritual, um, no sé en qué sentido, pero bueno, que ya que empezó a hacérselo, lo tiene que terminar y después de terminarlo, ahora sí quitárselo, que eso fue lo que... Lo que lo que le recomendaron. Así textualmente él dice en el en vivo, aquí les voy a poner de todos modos un fragmento, pero dice cuando me realicé el tatuaje que aún no lo he podido terminar por varias razones, no sabía lo que conllevaba hacerse un tatuaje de esa persona. Yo soy una persona amante de los tatuajes pero nunca investigué qué me estaba marcando en el cuerpo, pero fue después que investigué por qué me estaban sucediendo cosas extrañas y lo que yo me marqué en la espalda es una máscara maligna. Lo que tú comienzas a veces de terminarlo porque te atormenta y lo estoy viviendo en carne propia. Si estuviera la posibilidad de borrarlo, me lo haría sin pensarlo dos veces. Pero un, tatuaje que no es fácil de, pero un tatuaje no es fácil de borrar y menos porque está en toda la espalda. Les digo, es un tatuaje enorme. Entonces, les digo, en este... En este pues en vivo se ve, les digo, como claramente afectado. Y yo creo que todo mundo, digo, pues si estaban esperando su bebé con mucha ilusión y de repente eh, lo pierden por esto y tú pues como que, pues si sí, sientes un poco de responsabilidad a lo mejor porque te tatuaste algo sin saber y demás, pues yo creo que es lo que lo afecta más. Obviamente les digo, es una, si es 100% verídico, es una situación horrible que haya perdido al bebé gracias a esto. Pero obviamente hay mucha gente que tacha todo esto como fake, o sea, súper fake. Eh, porque bueno, pues ellos son creadores de contenido, son influencers que se dedican a crear contenido. Entonces pues que igual esto puede ser entretenimiento. Aunque les digo el detalle de que se perdió pues, su propio hijo, pues la verdad a mí se me hace como muy fuerte para que sea algo actuado. O sea, siento que ya está... Muy arriba de lo que una persona puede llegar a decir por crear contenido. Pero bueno, uno nunca sabe. Ya hemos visto en este canal muchos casos eh, de TikTok y de muchas otras plataformas. Pues donde se crean una historia pues muy, muy cañona. Ya hemos visto desde que está privado de su libertad. Por no decir la palabra porque luego pasan cosas raras y demás. Entonces bueno. No sé, ¿ustedes qué opinan de este caso? Hasta ahorita no han dicho nada más. Les digo, tiene literal dos días que salió esto. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Les digo, sí está muy terrible. O sea, sí es un hecho lamentable en caso de que todo sea, sea cierto. Eh, pero en caso de que sea armado, les digo, personalmente siento que está como ya, ya, ya pasó la línea. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes sus comentarios si ya sabían de este caso, si ya lo habían visto en TikTok o en alguna otra plataforma. Y pues bueno, entonces espero leer sus comentarios, espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos al siguiente, les mando muchos besos y de igual manera si ustedes quieren que hable de algún caso en especial, me lo pueden enviar a mi mail que está en la cajita de descripción o a Instagram en un mensajito, los estoy revisando, los quiero mucho y nos vemos al siguiente, les mando mil besos, bye.